Hola. ¿Cuánto oh, Quiero ir al baño, güey. ¿Qué, güey? Quiero ir al baño. ¿Qué cuántas es que te voy No, que me veo, No hice la técnica en la noche, güey. <risa> esa, esa técnica no la podemos contar en YouTube, güey. Ah, no, no se sé, puede contar, pero hay una técnica para ir al baño en la mañana. <risa> uh! ah, para no salir de la carpa. Ah, para no salir de la carpa. Así que... <risa> no la hice ayer, así que... La técnica milenaria. están, cabrón. Ya es domingo, segundo día del... No, me aguantará esta wea. Oh, no! Mal idea Uy, uy. Eh, ya estamos acá. Eh, segundo día del viaje. La verdad es que ya estamos descansaditos. La verdad yo pensé que íbamos a amanecer más mal. En el sentido de que de que íbamos a amanecer, no sé, a Dolorillo y toda la weá pero no, no fue así. Acampamos, todo bien, pasé algo de frío, hay que decirlo. Pero pero no, todo bien, todo bonito. Así que ahora con el Juan, lo que vamos a hacer, eh, nos vamos a duchar. Y ahí recién, después de tomar desayuno, vamos a agachar vamos a, a qué lugar vamos a ir acá cerca de Pucón, cerca del sector para empezar ya con el tema de, la, de recorrer, porque como les, como les comentamos ayer, la idea era llegar fuerte y derecho a Pucón y de aquí de Pucón para allá, hasta Chiloé y conociendo gran parte de nuestro sur hermoso chileno. hasta la soya de dulce. <risa> cabros eh, ya este es el segundo día la verdad es que no fue un día productivo de hecho fue todo lo contrario fue un día de relajo ayer aproximadamente recorrimos unos 800 kilómetros desde santiago hasta que fue un pique bastante agresivo por decir el único descanso que tuvimos así como grande fue cuando paramos a almorzar y ya se quedó dormido y claro eh, paramos a comer, este one se pone a ver video, yo digo ya vamos a dormir un rato tú me despertáis y al final este buen también seguió dormido dormir, De ahí nos retrasamos como una hora y media pero llegamos acá tipo ocho y media, lo que sí nos sirvió dormir porque teníamos parando más seguido, aproximadamente en lucas en solo benzina, por lo menos yo en la cbr me pitié como 40 lucas 45 lucas por ahí, bueno la retré Andaba por ahí. La retrés yo creo que un poco más, unas 50 lucas. Sí, unas 50 lucas. Unas 50 lucas. Y además a eso, agregarle el peaje, son como 10 lucas más. Ojo que son, estoy tirando números sumamente aproximados. No, no nos nos hemos sacado la cuenta. la cuenta ni nada. Bueno, eh. hoy día. Sí, ¿Qué pues pasó sí. hoy día? Hoy día fuimos a la playa Caburga, como se llama, pero la verdad es un lago. el lago Caburga fuimos a turistear. Bien bonito. Claro, lo que hicimos nosotros hoy día fue descansar, no hicimos nada más que eso. Hoy día nos movimos aprox unos 30 kilómetros, no fue más que eso. Sí. Avanzamos unos 30 kilómetros, pero fue ir y volver porque hoy día nos vamos a quedar de nuevo donde mismo. Ah, y en Caburga, perdón, en Caburgua, Cabur Cabur bueno es que se decía las dos formas. Bueno, sí, ya Caburgua se escribe por lo menos, y ahí nos subimos a un botecito estuvo bastante entretenido, eh, nos sirvió harto porque como menciona el Juan la, la señora ahí nos no habló un poquito de la historia y creo que estuvieron en sequía como 5 cinco años 5 ¿Cinco años sí, por ahí. Cinco años y ahora recién como que están a un 95% de nuevo con el cauce normal de hecho queríamos movernos igual, pero ya después cachamos que eran las 5 de la tarde y era como que bah, vámonos para la casa o sea vámonos, a, a, vámonos a, al camping, ya mañana nos vamos a Valdivia y la idea de, es quedarnos también en Valdivia. El único lugar fijo que tenemos pensado es La Kuzman, así como para visitar. Que sí Kuzma? o sí, sí o sí tenemos que ir a visitar sí. a esa web. ¿Por qué? No sé, pero tenemos que ir. Y también... No me imagino por qué. Bueno, ya, ya hay una persona que me contactó. Y me dijo que quería juntarse con nosotros mañana en la Cus. o sea, no, no sé si en la más, pero en Valdivia. De aquí para adelante no nos vamos a mover, tanto como cuando llegamos de Santiago para acá, que fueron como 800 kilómetros. Nos vamos a ir moviendo de a poquito, la idea es conocer. Aquí ya cerramos el segundo día porque ahora nos vamos a tomar una chela, eh, vamos a picar algo, vamos no sé a jugar cartas, algo. Y después, que y después mañana el tuto que mañana, mañana nos vamos temprano. Cortamos transmisiones. misiones. Chao, chao, chao. Hoy <risa> no está grabando la cámara, güey Se apagó. Se suma. No, me Estamos acá cabro ya llegamos a Valdivia, representa acá el bomber, el pelado ya acá estaba Ventura Sureya RR Choro. Oye, ahora vamos a ver qué más como yo estoy cagado de hambre hermano. Y después vamos a la cumba yo creo. Ya llegamos a la Cusma, choro, sí. estamos listos cabros, ya llegamos, misión cumplida por el día de hoy. Ahora vamos a ir a puro comer, sí. Ya cachamos, estuvimos acá en la Cusman digo una vuelticita acá con el bomber, pero está más caro que la chucha, así que nos estamos de Vamos a tomar unas baltiloca, unas doraguas, así de chulo. <risa> así que nos vamos a niebla. Qué bonito Que hermoso Creo que este es el puerto de niebla Creo, no estoy seguro En volada, estoy hablando de tonteras Pero que hermoso Que hermoso que la <laughs> y acá estamos con el bomber que está ahí atrás eh, estamos en busca del camping que se supone que está acá llamamos a la, a la propietaria del camping y nos dijo que andaba afuera y que teníamos que esperar como 40 minutos así que estamos esperando acá a ver qué pasa eh, agradecer a la ayelin Ayelín se llama? Tenía un nombre raro, sí. pero muy buena persona. Muy buena persona que nos acompañó, nos trajo para acá. Bueno, y muchísimas gracias a ella, a, a una suscriptora que, que me contactó por Instagram, se juntó con nosotros, nos trajo para acá, bueno, se portó la raja, así que un fuerte sí. abrazo. Muchísimas gracias Ayelín por Ayelín, creo que así era. Puta, bueno, Si lo, lo estoy pronunciando mal, pido disculpas, pero muchísimas gracias de verdad te pasaste. Vamos a esperar 40 minutos. Oye, sí, estamos en un fake camping. Qué raro porque no hay nadie. Y la dueña dijo que llegaban 40 minutos, han pasado como 10 ya. Yo creo que... En un, cualquier momento llegará una una cami un camión. Un, un camión, camión y cabros, nos Van a tirar las motos la para moto arriba, y, y nos vemos ahí con la inspiración, chao. <risa> ¿Cómo están, cabros? Este ya es nuestro cuarto día en el viaje al sur. Eh, el día de ayer no cerramos, no hicimos como cierre porque nos pusimos a, a tomar café, comer galletitas y después nos fuimos a gastar. Hoy día, en la mañana temprano, nos agarró la primera lluvia. Por desgracia no puede grabar nada mientras íbamos manejando. ¿Por qué? Porque salí rápido con las cuestiones y la cámara grabando para abajo <risa> y no grabé ni una web pero ya nos pilló la primera lluvia que no era lluvia, era como una garuga esa cosa sí. era lluvia para Santiago, acá es como una garuga la entonces bueno hoy día tuvimos la primera pana del, del viaje que... <ríe> que la rueda de la moto empezó a filtrar aire en un principio pensamos que era un pinchazo pero... la rueda de por sí ya venía con problemas desde Santiago igual error mío, no hagan esa weas Vean todo eso antes de pegarse un viaje como este tipo. No dejen cabos sueltos. Eh, pero en todo caso, mi, mi, mi rueda ya, ya venía con problemas. Mi neumático venía con problemas. Y bueno, hoy día, gracias a una suscriptora, a la Ayelin. Puta, sorry. Eh, ella nos ayudó, caleta, no, nos dio el contacto de un mecánico de acá, de confianza de ella. Y me contacté con el mecánico, el mecánico nos arregló la pana en cuánto? en 10 minutos. Hoy estamos acá en Moto Garage en Valdivia y, y tuvimos una pane. Pú, we. La weá que la rueda se desinflaba, perdía aire, no podíamos hacer nada, we. Así que como iba con peso voy a cargar la weá. Así que en moto garage me están cambiando ahora la, la, wea. la rueda. Así que eso, pues cabrón, no nueva aventura sureña sin, sin, sin panes, weón. Pues, bueno, así que. Chale, chale. Pero está ahí la weón, no <risa> se ve. Entonces, y me cobró súper barato, porque me cambió por un neumático usado, que da como para poder, por ejemplo, terminar el viaje y volver a Santiago. Ayer fuimos a Niebla también. Estuve recorriendo parte de Valdivia, fuimos a Niebla, lugar muy bonito, la verdad, fue, fue muy bonito, a mí me gustó bastante. Me hizo acordarme cuando viajé a Puerto Montt, yo no voy a Puerto Montt desde que tenía como 18, o sea hace bastante tiempo. Me gusta como ese sector costero, donde están las casitas los así como en los, en los cerros, eh, dando al mar, weón, es bonito. Y de ahí nos vinimos para acá. Po'. Oye, quiero, quiero aprovechar también, cabrón, miren, pueden visitar el camping Los Copihues de Casa Blanca Así lo pueden buscar en, en Google Maps Está acá en Valdivia Bueno, la raja, el caballero nos trató súper bien eh, Súper buena onda, buena tela eh, lo, Los baños excelentes, limpios Bueno, ahora en este camping, ahora ya estamos solos, no hay nadie De hecho, cuando fuimos a, a, a arreglar la pana, dejamos las cosas acá, ¿cachai? Y nos fuimos el terreno es amplio, tiene un río que cruza por acá por el, por el costado, súper lindo también, da para bañarse Y el terreno es bastante amplio eh, Él nos comentaba ayer que bueno, para, para estas fechas no anda nadie Pero ya para febrero creo que dijo, que ya esta hueá colapsaba Había mucha gente Pero bueno, hay techo, como vamos, hay techo, mesa, eh, banca, así como estamos ahora Y está bastante bueno, así que súper, súper, súper recomendado Terminamos de tomar desayuno, son como las 12 del día ya, la 1 ya, y nos vamos ya camino a, a Puerto Montt. ¿Cuánto es para Puerto Montt? 4 horas? Cuatro horas, pues cuatro horas diría yo. Cuatro horas, así que nos espera ¿Sí? un camino bastante largo, así que bueno, ya con este almuerzo y desayuno, aguantamos un par de horitas para comer más tarde. Así que eso es pues, el resumen del cuarto día, aventura sureña, con pancito, café y margarina.